Hola. Vamos a ver cómo volver al clásico U menú de inicio de Windows 10 en Windows 11. Es muy fácil. Pero hay que estar atento. Vamos al logo de Windows que está en la barra de tareas. Clic con el botón derecho del ratón o una pulsación prolongada si estamos en pantallas táctiles. En el menú contextual que sale, vamos a pulsar sobre Buscar, Acto seguido, en el cuadro de búsqueda, tenemos que escribir editor de registro, quizás no haga falta escribir todo, en cuanto salga más abajo editor de registro le hacemos con el botón derecho y luego ejecutamos como administrador. Aceptamos los permisos. Doble clic donde yo vaya haciendo, empezamos con guión bajo current-bajo user barra inversa. software barra inversa Microsoft Windows Current Version Explorer. Advanced. Sobre Advanced pulsamos con el botón derecho del ratón. Clic en Nuevo, luego clic sobre Valor de The Word de 32. Lo renombramos como Start-bajo Subclassic Mode, lo podréis copiar y pegar desde la descripción del vídeo así como la ruta hasta ese valor. Pulsando Enter se queda el nuevo nombre. Doble clic sobre ese valor que hemos creado, cambiamos el 0 por el 1. Aceptar y listo. Cuando reinicies tu equipo, volverás a tener el menú de inicio que tenía el anterior sistema operativo de Microsoft, en el W11. Ya lo tenemos, fijaros. No te olvides de darle al like, y además te dejo un vídeo que saldrá a tu derecha sobre cómo dejar la barra de herramientas a tu izquierda como en todos los Windows clásicos y no centrada como sale ahora en el nuevo Windows 11.